Hola, no ni sé qué decir. Pues... Hola. No ni, ni sé qué decir. Bueno, por lo menos puedo hablar. Ya que nada más no tengo otros videos. Pues hablamos del de Roblox. Pero no sé qué decir, no sé aquí te muevo a like bueno nos sé. vemos chao.